La Unidad de Acompañamiento Estudiantil, dependiente de la Vicerrectoría Académica, promueve la participación de estudiantes de programas de fortalecimiento académico y psicoeducativo por medio de un trabajo profesional colaborativo durante los dos años de carrera. ¿Cuáles son esos apoyos que brinda la unidad? La Unidad de Acompañamiento Estudiantil posee cuatro tipos de apoyos. Acompañamiento Psicoeducativo Acompañamiento Académico Profesional Acompañamiento de Tutores Pares Unidad de Inclusión Acompañamiento académico profesional Profesionales de diversas áreas te apoyarán en la nivelación de contenidos fundamentales para la comprensión de las asignaturas de tu carrera y te acompañarán en los ramos claves de tu malla curricular resolviendo dudas específicas dependiendo de tu área de estudio por medio de talleres grupales y tutorías académicas personalizadas en Ciencias, Lenguaje, Matemáticas e Inglés.